Muy bien amigos, entonces vamos a dar inicio a una serie de videos tutoriales donde a, eh, aprenderemos a usar algunos add-ons para Elementor Lógicamente ya tenemos que eh, tener instalado el plugin de Elementor Como sabemos, Elementor es un constructor de páginas Si no lo tuviéramos instalado, nos vamos aquí donde dice Plugins Agregar nuevo, aquí en nuestro Wordpress Y buscamos aquí Elementor Bien, como ven, aquí dice Elementor Constructor de Páginas por Elementor.com. Yo ya lo tengo instalado y activado. Bien, con este podemos hacer muy bonitas páginas en su versión gratuita. Y, bueno, si queremos más complementos podemos comprar la versión de pago. Sin embargo, también tenemos la opción de poner algunos add-ons para este constructor de páginas. Y vamos a instalar entonces uno de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar con este de aquí que dice Elementor Addons PowerPath Addons for Elementor por Ideabox Creation. Bien, vamos a instalarlo y vamos a activarlo. Bien, entonces fíjense aquí, aquí ya lo tenemos, es PowerPad. Lead element, for Elementor, este es un plugin gratuito, también tiene una versión de pago Sin embargo, es, la versión gratuita nos permite hacer muchas cosas interesantes Vamos a ver alguna de ellas Muy bien, entonces vámonos aquí a páginas Vamos a agregar una nueva página Vamos a ponerle como título, por ejemplo Power Pack Bien, vamos a publicarla Y vamos a editarla con Elementor Muy bien, vamos a sacar este título Vamos a sacar este título que dice Power Pack. Para eso nos vamos a ir acá A ajustes Y aquí donde dice esconder el título Marcamos allí y actualizamos Entonces ya hemos escondido el título Solo nos está quedando la cabecera Y también aquí el pie de página Muy bien, vamos a agregar una nueva sección Aquí la tenemos Esa sección vamos a extenderla y aquí vamos a agregar algún widget. Pero no vamos a escoger los widgets que vienen eh, por defecto con Elementor, que son estos widgets básicos y estos general. Sino que vamos a, es a escoger los widgets de Power Path Elements. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver alguno de ellos, como les dije. Vamos a ver este widget, por ejemplo, Advanced Acordeón. Acordeón avanzado. Lo arrastramos hasta allí, ¿verdad? Muy bien, fíjense. Entonces tenemos aquí... Este widget que podemos editarlo. Por ejemplo, queremos editar esto. Podemos uh, poner, por ejemplo, un icono. ¿Sí? Podemos un, poner un icono. Vamos a ver. Aquí están los iconos. Fíjense, vamos a poner, por ejemplo, este icono. Insertamos. Y ahí está el icono, ¿verdad? Muy bien, también podemos agregar un título. Fíjense, podemos agregar un título. Aquí en el título podemos ponerle, por ejemplo, producto 1. ¿No? Esto ya lo dejamos al criterio de cada uno, a la imaginación, dependiendo de también a qué, a qué se refiera su, su página web, su sitio web. Sí, podemos poner aquí una descripción. Fíjense, aquí podemos poner una descripción. Una descripción que se verá aquí cuando nosotros hacemos clic aquí en en el más, en el símbolo más Ahí se ve la descripción, ¿lo ven? Muy bien ¿Qué más podemos hacer? Con este plugin Con este eh, con este widget, perdón Podemos añadir un slider También nos podemos ir acá a estilos, por ejemplo Podemos darle más espaciado Fíjense ¿Sí? Podemos cambiar el tipo de borde, por ejemplo, a doble si nos vamos aquí donde dice título o tit, title, podemos cambiarle el color, por ejemplo, a este, un verde. Así podemos jugar con los colores. Podemos también cambiarle la tipografía, cambiarle el tamaño, por ejemplo. Podemos cambiarle el peso, sí. Podemos transformar a mayúscula, etcétera Lo mismo también podemos hacer con el contenido ¿Sí? Fíjense, el contenido es este, por ejemplo De este producto 1 que le hemos puesto ¿verdad? Bueno, el contenido le podemos dar, por ejemplo, otro color Por ejemplo, ese o este ¿Sí? Podemos cambiar también el, el tipo de letra La tipografía podemos cambiarle a otro tipo de letra Sí, por ejemplo esta bueno, aquí ustedes pueden cambiar el tamaño también, ya es cuestión de hacer el diseño, verdad de que ustedes puedan estar diseñando bien, ahí tenemos un primer plugin, vamos a agregar una nueva sección vamos a agregar aquí en esta sección un espaciador arrastramos el espaciador hasta aquí bien, ahora vamos a agregar otra sección ahí la tenemos, vamos a extender la sección y aquí vamos a agregar un widget de Powerpack Elements. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este widget de Flickbox. Y ya lo tenemos, fíjense, un Flickbox. Vamos a ver qué podemos hacer con este, por ejemplo, se me ocurre de repente borrarle aquí el icono Borrarle el icono al, al, al frente. ¿sí? Este Flickbox tiene un frente y tiene una parte de atrás. ¿sí? Entonces al frente le he borrado el icono. Eh, le puedo poner un título, por ejemplo, el nombre de alguna persona. Juan Pérez, por ejemplo. Le puedo poner una descripción, por ejemplo, se me ocurre hacer algo así. SEO de... Data web, por ejemplo. Se me ocurre. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? En, el, en la parte trasera, aquí nos vamos a Back. Podemos hacer lo mismo. Podemos borrar de repente el icono O podemos poner otros. ¿Sí? Yo, a mí se me ocurre eliminar ese icono Y podemos poner otro texto también aquí en la parte de atrás. Estamos estamos en este widget, en la parte de atrás, aquí podemos poner otro texto ¿no? una descripción de repente de Juan Pérez por decirlo así bueno, vamos a suponer que esta es la descripción podemos poner un link, un enlace ¿sí? podemos poner un enlace, un botón de repente, fíjense aquí hemos puesto un botón estamos en la parte de atrás ¿sí? hemos puesto un botón el botón lo podemos editar Dice Get Started. Podemos ponerle, por ejemplo, otra cosa. Por ejemplo, más información. ¿Sí? Fíjense. Bien. Aquí iría el link. El que cuando, cuando hacemos clic al botón nos redirige a una página, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle http:/google.com. Vamos a ponerle. Bien, y si nos vamos aquí a las opciones del enlace, le podemos decir que lo abra en una nueva ventana. ¿Sí? Vamos a ir actualizando. Bien. En settings podemos darle más altura o radio. ¿Ven cómo podemos jugar? Fíjense el, el radio, la altura. ¿Sí? Podemos ir jugando con estas opciones. Podemos darle un efecto. Por ejemplo, el efecto slide. ¿Sí? Podemos... A ver, así que nos vamos aquí donde, donde dice estilo. Y al frente, por ejemplo, se me ocurre ponerle eh, un fondo. Por ejemplo, por ejemplo, la foto de una persona. ¿Sí? Nos vamos aquí donde dice tamaño y vamos a ponerle abarcar o contiene de repente vamos a ponerle a abarcar ¿sí? entonces este widget vamos a a ver vamos a ponerle aquí en en overlay en overlay nos vamos a overlay nos vamos acá tipo de fondo y nos vamos a color y vamos a ir jugando con estos colores ¿sí? por ejemplo fíjense ¿eh? cómo jugamos con los colores ¿sí? ahora esto lo voy a lo voy a duplicar, voy a volver a duplicar y voy a hacer una vez una duplica. Fíjense, entonces ahí podemos ir cambiando ya las fotografías y queda algo vistoso, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una sección de nuestro equipo. Sí, ya lo demás es, queda para su imaginación, ¿no? En estilo nosotros podemos ir cambiando de repente... Eh, si nos, nos ubicamos aquí en el widget en estilo nosotros podemos ir cambiando los colores también, sí fíjense, los colores podemos ir cambiando vamos a ver si le ponemos este color por ejemplo El color del texto podemos cambiar, o el color de la descripción. ¿sí? Podemos ir cambiando ¿eh? el color del título. ¿eh? Ya queda para su investigación. ¿verdad? Nosotros estamos viendo aquí lo básico. Le estoy dando algunas ideas, pero ustedes ya pueden ahondar en este tema. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a agregar una nueva sección. Vamos a agregar aquí un espaciador. Sí, vamos a agregar otra nueva sección aquí. Nos ubicamos en la sección. Aquí. Y le podemos extender la sección. Bien, vamos a buscar otro, otro widget. A ver, tenemos el widget de Contact, contact Form 7. Bien, vamos a... En, est, en esta sección vamos a insertar... Vamos a insertar dos columnas. En esta vamos a poner ese widget de contacto, contact for 7. Sí, ahí está. Para eso tenemos que tener instalado contact for. Y tener, tenemos que tener ya un formulario de contacto hecho. Fíjense, ahí. ¿ven? Arrastré el widget de contact for y luego aquí busqué el formulario que ya tenemos hecho. Podemos aquí eh, poner un título, por ejemplo, contáctanos. ¿Sí? podemos poner una descripción también, si hacemos clic aquí, podemos poner una descripción, por favor escríbenos, algo así, bien, ¿Sí? podemos, las etiquetas podemos sacarlas, Sí, ¿qué más podemos hacer? si no vamos a estilos, podemos darle estilos a, a nuestro formulario, podemos entrar el título, por ejemplo, el color del título también podemos cambiarlo. Sí, podemos, si no vamos a tipografía del título, podemos darle más tamaño. Si sí, podemos ponerlo en mayúscula, etcétera. Podemos hacer muchas cosas aquí. Sí, si no vamos aquí, por ejemplo, al Input Text Tarea también podemos hacer lo mismo. Podemos ponerle un color. ¿Sí? Podemos ir jugando con estas opciones. ¿Sí? Muy bien. Este es el widget contact, contact form 7. Vámonos aquí a la otra columna y vamos a buscar otro widget, por ejemplo. Por ejemplo, a ver este fancy text. Vamos a arrastrar por acá. Sí, y vamos a poner aquí. Un título, por ejemplo, Aprende Más. ¿Sí? Bien, lo mismo podemos hacer. Podemos ponerle un link, podemos centrarlo, podemos darle estilos de tipografía o de sombra de texto... etcétera no podemos poner mucho muchas cosas podemos ir inventándonos acá podemos darle color muy bien vamos a ver qué otro que otro widget tenemos en Power Pack elements fíjense tenemos muchos widgets para ir para ir experimentando hacer un tutorial con estos widgets es bastante divertido porque aprendemos, pero también necesitamos bastante tiempo, ¿no? Solamente estamos viendo algunos, estamos viendo estamos explorando algunos. Tenemos aquí el widget de editar dual heading, ¿no? El widget de dual heading, por ejemplo, en la primera parte vamos a ponerle nuestros y la segunda parte vamos a ponerle servicios, Podemos ponerle un link aquí, podemos alinearlo, podemos darle estilos. A la primera parte, por ejemplo, un color negro o verde. Y tipografía, por ejemplo, que sea un poquito más grande. Algo así. Bien. Estamos en la primera parte, vamos a la segunda. La segunda, por ejemplo, podemos darle un color de, de texto, etcétera no Podemos ir experimentando muchas cosas. Bueno amigos, entonces ya les, les exhorto a ustedes para que puedan seguir experimentando con los demás widgets que trae Power Pack Elements. Bien, por ahora dejamos aquí este video. Si queremos ver entonces cómo va quedando nuestra página, podemos extender así la página. Bien. Bueno, nos vemos en el próximo video donde seguramente estaremos explorando otro plugin que sea un add-ons para Elementor.